Vocabulario de las cosas de los coches Vocabulary of things cars have Acelerador Throttle Adelantar a un vehículo Overtake Agua del parabrisas Windscreen washer Aire acondicionado Air conditioning. Altavoz. Loudspeaker. Amortiguador. Damper. Anticongelante. Antifreeze. Antirrobo. Anti-theft system. Avería. Failure, bloqueo de dirección, steering lock, bocina, horn, botón de arranque, starter, caja de cambios, gearbox, cámara del neumático. Inner tube Cambio de aceite Oil change Cambio de marcha Gear change Capo Bonnet Cargador Charger Carrocería Body. Cerradura de seguridad de ruedas. Will lock up. Cierre centralizado. Interlocking. Cierres de seguridad de la puerta. Door check straps. Cilindrada. Cubic capacity. Cinturón de seguridad. Seat belt. Combustible carburante. Fuel. Consumo de carburante. Fuel consumption. Correa del ventilador. Fan belt. Depósito. Deposit. Desembrague. De clutch, Diagnóstico de averías Fault diagnosis Diesel Diesel fuel Dirección Steering Disco de freno Disc brake Elevalunas eléctrico Electric windows. Embrague. Clutch. Encendido. Ignition. Equilibrado de ruedas. Wheel balance. Espejo. Mirror car. Faro delantero. Headlamp, Headlight Filtro de aire Air Cleaner Fiquido de frenos Brake UID Freno de mano Handbrake Gasolina sin plomo Leaded Fuel Gasolina Super Super. Gato hidráulico. Jack. Guardabarros. Mudguard. Indicador del nivel de combustible. Fuel gauge sender unit. Llanta. Wheel rim. Llave de contacto. Ignite long key. Luces de emergencia. Hazard light. Luz de cruce. Low beam. Luz de emergencia. Warning light. Luz de freno. Brake light. Luz de niebla. Fog light. Luz interior del vehículo. Interior light. Luz larga de carretera. Upper beam. Luz trasera. Support beam. Maletero. Boot. Marcha atrás. Reverse gear. Mechero. Cigar lighter. Motor. Engine. Neumático. Tire. Palanca de cambio. Shift lever. Parabrisas windscreen parachoques bumper pedal de freno brake pedal pieza de recambio repair part potencia máxima peak power puesta a punto tuning punto muerto neutral radiador radiator ralentí rápido fast idle recambios spare parts limitador de velocidad Speed limiter, remolcar, towing, revisión, overhaul, rueda motriz, drive wheel, salpicadero, bulkhead, semiautomático. Semi-automatic. Simplomo. Unleaded. Surtidor. LDLE jet. Suspensión. Suspension. Tapacubos. Wheel hub. Tapicería. Trim panel, techo solar, sunroof, termostato, thermostat, tracción delantera, front wheel drive, transmisión, transmission, triángulo de emergencia portátil. Warning Triangle. Varilla del nivel de aceite. Oil Level Dipstick. Velocidad de crucero. Cruising Speed. Velocímetro. Speedometer. Ventilador barra oblicua calefacción. Heater Blower. Volante. Steering wheel, volante a motor, flywheel, vocabulario.